Hola mis Curlis, bienvenidas de nuevo eh, a mi canal de Youtube, soy Carmen Mange y soy la fundadora de este canal, Curly eh, Mange Y nada, si habéis visto mi anterior vídeo eh, en el que estábamos hablando de espacios, de cómo crear espacios eh, en, o sea, en lugares pequeños como tu habitación o eh, un, eh, donde estés ahora mismo por... Como hemos explicado en el anterior video, pues por muchas razones la gente tiene que cambiar de vida, volver a las casas de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, eh, o cambiar a casas más pequeñas, o cambiar de país, o compartir piso. Eh, y se han encontrado con que eh, no tienen mucho espacio y no y no saben, realmente no, no, no pueden trabajar, no se sienten cómodos. Entonces lo que yo estoy intentando explicar es que realmente en un espacio pequeño tú puedes crear tu minúsculo mundo, ¿de acuerdo? Y... Yo lo que he hecho ha sido crear dos espacios que ya habéis visto. Os he enseñado lo que es donde yo hago mis vídeos. Eh, os, os he explicado más o menos lo que me había gastado, más o menos. Y en esto os voy a explicar lo que es, bueno, os voy a enseñar lo que, el espacio que yo he, he creado para escribir. Sabes que escribo también y escribo, eh, bueno, en mi blog que es curlimane.org. Escribo libros que publico lo que es en Amazon. Y quería un espacio donde yo, claro, pudiera eh, no solamente, eh, em, o sea, centrarme en lo que es en cambiar de sector de carrera, en el caso de que estés buscando un trabajo, eh, también lo que es, pues si quieres que has vuelto a estudiar a la universidad, pues quieres también un espacio, si eh, escribes como yo o estás planeando meterte en el mundo de la escritura o, o si haces jardinería, eh, da igual el hobby que hagas y lo que te dediques, ¿de acuerdo? Tienes que tener un entorno donde tú te sientas cómoda y que puedas estar ahí muchas horas y que cuando salgas, que digo siempre, ahora mismo el, el entorno es un poco hostil y no solo por la pandemia, sino también por las circunstancias, eh... Eh, la gente está crispada y a veces vienes a la calle y ves como, madre mía, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a pasar, no? Y tenemos esa incertidumbre, por lo menos que cuando tú llegas a ese minúsculo espacio tuyo, tú, tú te sientas bien protegida y tranquila y sepas que puedas trabajar. Entonces, aquí tengo mi espacio que ya me he creado pues, con mi, con mi eh, whiteboard, que es lo que es el... el la pizarra blanca que yo escribo, por ejemplo, eh, tengo que corregir, pues eh, estoy escribiendo eh, la segunda parte de la tortuga. La gente que ya me conozca, que lea mis libros, que es, tengo un libro que se, eh, eh, eh, tengo un libro que, que habla sobre, el, no, so, no es un emprendimiento, pues, pero... Habla sobre lo que es el, el, el, el cambiar, el mo la, la motivar, el, el, el salir. Entonces yo tengo eh, dos libros que, que uno de ellos es, es la segunda parte que voy a escribir ahora. Bueno, que estoy corrigiendo. Que es la tortuga eh, del dinero. Y bueno, aún todavía estoy con el título del dinero la emprendedora. ¿vale? Eh, y luego aquí... Es, tengo corregir adicción, pues eh, primera corrección porque es un libro sobre crónicas vampiras que yo he escrito y que bueno, que ya podéis leer en Wattpad si queréis y tal <risa> pero ya estoy ya en plano de conexión, o sea que, vale, y luego pues, pues tú puedes, pues para animarme, ¿no? tengo la fecha, pues 28 de febrero que hay que terminarlo, las dos cosas luego tengo aquí todo lo que es mi eh, mi vision board, que se llama vision board si, lo, si conocéis esta palabra que es digamos como la, eh, la tabla de la visión o la tabla de la proyección ¿no? como lo queráis traducir en el que yo tengo las cosas que yo tengo que hacer por ejemplo, pues mira eh tengo aquí una de mis lectoras Que la conocí, estoy súper feliz No la podéis ver, pero es una de las primeras Lectoras que yo conocí en directo Que, que dice Carmen, he comprado tu libro Inspectora Carter, Verano es dolor y muerte Que lo podéis encontrar también en Amazon Que está disponible en Amazon y en, en, De momento, vale Pues tengo aquí pues eh, pues cosas que he hecho para verme yo feliz eh, Cosas que tú quieres hacer Las cosas que tú quieres hacer las mi vision board Por ejemplo, pues mi viaje a Cádiz Que yo quiero viajar a Cádiz eh, Pues la casa que mm, eh, eh, me gustaría tener O, o estoy pensando eh, cuando me vaya la casa que quiero alquilar eh, Luego te pones cosas en la pared Por ejemplo, cuando piensas abandonar Piensa en por qué comenzaste eh, Pues nada, pues por ejemplo Hay una que es eh, el libro que se llama El secreto que cuenta que eh, cuando tú quieres una suma de dinero, por ejemplo, escríbela un cheque y, so, y, y entonces ponla en un sitio visible para que cada vez que vayas a gastar sepas, no, voy a llegar a esta cantidad y voy a llegar a esta cantidad. Pues yo tengo mi cheque aquí del dinero, tengo eh, things to do, pues cosas que tengo que hacer, eh, vale, luego por ejemplo, pues viaje, mi, un segundo viaje quiero hacer a la India, eh... Cosas que a mí me interesan, que yo voy a ir poniendo en la pared, que me, me encanta, por ejemplo. Eh, y bueno, ¿qué más? Luego tenemos, por ejemplo, eh, cosas que me, me animan. Pues, eh, tu trabajo es escribir, prefiero días al año. Pues, para que yo pueda escribir todos los días y animarme. Para, para mí es importante... Que estoy, estoy fuera de cámara. <risa> cosas del directo. Para que yo pueda escribir todos los días, ¿de acuerdo? Porque estaba mirando otra pantalla. <risa> vale, pues nada. Me voy a dar para girarme, para que me veáis. Y... Aquí tengo también lo que es, por ejemplo, la mejor preparación para la mañana es hacer lo que puedas hoy. Que es lo que siempre digo a la gente. Que puedes decir, bueno, pues eh, mira, ojo, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera sabido tal. Pero es que nadie sabe. O Aún sea, es que ya has hecho a torro pasado, pues mira, ¿qué te, quieres que te diga? Entonces lo importante es... ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué quiero hacer ahora? Y a partir de aquí es empezar, ¿vale? Pues a lo mejor si sí tienes que ahorrar dos mil euros y resulta que por lo que se han surgido cosas que has tenido que gastar el dinero, en vez de estar pensando, joder, si hubiera ahorrado ese dinero, no. Eh, ahora mismo, qué, ¿qué posibilidad tengo de ahorrar ese dinero que tenía que haber ahorrado? Ahí tú empiezas, ¿de acuerdo? Eh, luego, pues en la, en la Vision Board también podés poner, como yo que yo pongo, a Stephen King es uno de mis héroes, me encanta. Porque es lo que yo escribo y me encantan los, sus libros desde que soy desde pequeña. Es, es, yo soy una fan de Stephen King. Creo que la vez que más miedo he pasado ha sido cuando leí su libro. <risa> y sí, el de, el, de la, el de Amas que ha hecho un, se ha hecho una versión nueva de una película, del payaso y que realmente, o sea tengo que decir que fue la primera persona en darme razón de que no era normal esto de ir disfrazado y sorrir continuamente, pues me encanta bueno, tengo otros autores como Alice Walker, que no me encanta, pero bueno puedo hacer porque ahora mismo estoy en una novela que se es, que está ter terrífica entonces, pues por ejemplo, tengo aquí eh, la portada de mi novela, que me gusta mucho tener primero la portada porque así, detrás de la portada yo me inspiro pues tengo la portada, entonces yo voy poniendo cosas que, que yo voy a encontrar revistas en, en internet que realmente me, que estoy en esta, que realmente me inspiren pues para escribir este libro nuevo que estoy escribiendo que es de un asesino en serie y que actúa durante en la pandemia, o sea, <risa> bueno, no se dan más pistas y nada, pues yo pues poniendo cosas, eh... Yo que sé, por ejemplo, cosas que me interesan Y, y bueno, eh, todavía falta cosas en el vision board Pero yo voy a poniendo Y luego tengo mi espacio pero o sea, Luego tengo mi espacio, pues aquí tengo Mi ordenador, tengo mi foto de mi Buda Que siempre me acompaña, para mí es Me ayuda mucho Y qué más tengo, pues la lámpara Pero un espacio que es, es muy sencillo Es un espacio muy, muy sencillo Y que vosotros también podéis, podéis tener vale Entonces, yo lo que intento Es que siempre las cosas sean Como digo yo, que no os cuesten a nivel económico mucho, ¿de acuerdo? Sobre todo cosas que vosotras mismas podéis hacer. Por ejemplo, este cartel, esto es una, una manta de yoga que yo tenía, eh, que ya más que me, eh, me salió mala, eh, eh, como, era como más espuma, era espuma, espuma, espuma que no... La verdad es que lo pones en suono y me... usaba, me, me, me, me, o me no podía con ella. Entonces, la pegué en la pared, me pareció que el color era interesante porque... Bueno, me ha ayudado un poquito lo que es a destacar las cosas, luego pues las chinchetas y tal Esto que veis aquí, esto de aquí, pues son unas cintas que venden que yo he hecho sin plan Vale, que no es la... Que, o sea, que está... es para que yo tenga yo mi espacio que yo sepa que aquí Cuando yo me siento aquí tengo que estudiar o para el carnet o escribir mi libro O, o, o, o, o volver a... estoy en la universidad de nuevo O hacer manualidades, un espacio que una vez que estéis sentados, sabes que... Lo que tienes que hacer ahí es importante, ¿de acuerdo? Que no es como estar en otro lugar de la casa. Que te sientas de ahí y es para hacer lo que tienes que hacer. Si es para buscar trabajo, pues te pones. Buscar trabajo, nueva, nueva carrera, lo que sea, ¿sabes? Y, y allí es lo, lo tienes que poner. Y dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que estoy en Twitter, en Instagram. Estoy también en mi, en mi blog que es culimany.org Que bueno, el que, que es más que es como más cabello y tal pero también tiene cosas de estilo y también esto que os estoy explicando lo he puesto ahí también para que lo veáis ¿de acuerdo? y nada y un <ríe> y bueno, los eh, arriba eh, ¿qué más? tocar la campanita para que cuando ya eh, yo haga otros vídeos lleguen las notificaciones y los suscribiros eh, visitarme en Instagram que soy 24 horas de honestidad si me cualquier duda cualquier pregunta sobre cómo hacer Vision Board ¿Eh? la visión board que es importante que lo tengáis de acuerdo eh, no dudéis en escribirme no dudéis en escribirme tenéis una duda dónde creo mi espacio mira tengo este pequeño lugar no tengo tanto sitio como puedo escribir los espacios en un sitio muy pequeño pues eh, también os lo voy a explicar de acuerdo eh, antes de irme, eh, eh, es, por ejemplo, la vision board que yo tengo, si, si resulta que lo acabo de decir que tenéis simplemente dos espacios, o sea, tenéis un, un sitio pequeño para hacer un espacio, podéis hacer dos cosas, creéis el primer espacio, por ejemplo, en este, y arriba podéis poneros como una especie de... hay cortinitas de esas que se bajan, que son como una especie de persiana, y en este sitio os ponéis otra, o, otra vision board que podéis recoger... De acuerdo, dependiendo de lo que es y lo que vais a hacer en ese momento, o esa es una buena idea también. Vale, así que espero que os haya gustado este vídeo. Un besito y chao.